Hey, bienvenidos a Classy Mes. Yo soy Classy. Este no es el look Classy de hoy. Este es el look con el que yo fui a trabajar esta mañana. Y cuando salí con mi perrita un momento afuera, vi y me inspiré con un árbol lindísimo que hay en mi patio que tiene una fruta que se llama Tzvechke. Y decidí hacerme un look con los colores de ese árbol y con las frutas, ve lindísimo, es un verde con un lila morado y voy a probar con ustedes algunos productos que he estado probando estos últimos cinco días que acabo de comprar y que me han encantado y que me dejan la cara lindísima, necesito compartirlo con ustedes así que ahora voy, me lavo la cara, regreso y comenzamos este es el resultado final y si quieres saber cómo me hice este look de maquillaje o estos dos looks de maquillaje, quédate un producto nuevo o un producto que yo no había usado hasta hace un tiempito que quiero que conozcan es este concealer de BH Cosmetics este concealer es tan bueno que a veces me lo he puesto como base solo hace falta unas gotititas de verdad yo lo voy a estar ligando con Maybelline, el Anti-Age, lo que es nuevo en mi rutina es que lo he estado ligando con una gotita de este. Yo lo compré pensando que lo iba a usar como, como contorno, y para contorno me quedó muy claro, pero tiene una cobertura increíblemente alta. Y por eso lo he estado usando para darme esa primera tapadita de ojeras antes de ponerme base. Ahora me voy a poner base y esto tampoco es nuevo ni mucho menos es mi combinación favorita. O mi base favorita L'Oreal Paris Amber con Hazelnut Fíjense que de este lado no me he puesto base. Y de todas maneras no se ve como un shock muy grande, aunque tiene muchísima cobertura. Lo que me encanta de esta base es que se ve como piel, se ve como mi piel. Miren qué nítida está mi cara. Un paso que no es nuevo, que es el concealer. Para que vean que sí que es mi concealer favorito en el mundo, tengo cuatro. Este concealer tiene una cobertura extremadamente alta, por lo tanto no me pongo muchísimo. Tomo ese poquito y lo expando, lo esparzo, miren qué iluminación tan bonita. Ahora voy a tomar el polvo Fit Me de Maybelline Matte and Poreless en el tono 120, un tono super blanquito que me voy a poner solamente aquí debajo de los ojos para fijar el concealer y iluminar esta área de mi cara y lo que estoy haciendo es presionarla con esta brochita densa de polvo. Y ahora el mismo polvo, pero en el tono 250 son Beige, con una brocha más grande, una brocha de polvo grande. Y ahora sí, me lo presiono por toda la cara para fijar la base. Ahora voy a tomar otro polvo y este es L'Oréal Paris Perfect Match 9N. Miren qué tono tan bonito tiene este polvo Y esto es lo que he estado usando últimamente Esta semana o estos últimos cinco días Como bronceador y contorno Y como es un polvo No es extremadamente pigmentado Nada parecido Y es muy fácil de difuminar encima del otro polvo Miren qué belleza de polvo Uno se ve como más saludable Con ese poquito de bronceado no es que a mí me falte bronceado en mi piel. Pero ese toque extra de maquillaje encima de la piel es muy, muy bonito y muy classy. Miren qué belleza. Miren qué bonito se ve esto en la piel. Otro producto nuevo que tengo cinco días probando, es este rubor, también Maybelline Fit Me, en el color 45 Plum. Miren qué lindo, es un rosado totalmente frío. Es muy suave, el tono no es muy pigmentado, pero esto es bueno porque no te puedes hacer un tollo ni pasarte. Tú puedes coger mucho, mucho, mucho y ponerte y no, no te pasas de rubor. Miren qué bonito, qué suavecito y me puse muchísimas veces para demostrarles que es así de suave. Me voy a poner un poco de este concealer súper blanquito aquí en mis párpados para comenzar con el tutorial de los ojos. Miren qué blanco, este. me encanta este concealer. Y voy a comenzar con este verde botella, verde intenso de mi paleta ultramates versión 1 de Slick y me voy a la cuenca directamente estoy solamente depositando, no estoy difuminando nada todavía ahí está, redondito y de este lado, el lado derecho, mi lado derecho voy a hacer lo mismo pero con este tono morado mate de mi paleta Salvation Palette Color Chaos Makeup Revolution De este lado fue mucho más fácil, solo tuve que poner la brocha dos veces aquí y dos veces acá y aquí como cinco. O sea que la pigmentación es mejor en esta paleta. Ahora voy a tomar una brocha un poquito más pequeña y voy a difuminar estos bordecitos de acá usando... Un verde más clarito Y voy a usar este verde negro, Solamente para que el borde del verde oscuro no se vea tan fuerte Pero no quiero un look así como muy grande muy... Quiero que se quede más o menos aquí concentrado donde está Y eso era, no quiero más difuminación de ahí Yo lo quiero hoy así De este lado voy a hacer la misma función La misma difuminación usando este tono rosita de mi misma paleta Ahora voy a tomar el morado más oscuro de esta paleta y me voy a bordear un poquito de nuevo esta zona de la cuenca, oscurecérmela por aquí. Darle un poquito más de oscuridad a la cuenca. Me voy ahora con el verde más oscuro de la paleta y me voy a oscurecer este ojo, la cuenca y la parte externa. Aquí tengo un poquito del de mismo concealer bien blanquito que usé como base para párpados. Y mi brocha Cut Crisp Brush e 62 de Sigma Beauty. Esta brocha normalmente es maravillosa, pero hace un par de días la lavé y como que no ha tomado la forma normal todavía. Espero no haberla dañado. Y ahora voy a rellenar este lado con el primer verde que usé de este lado y este lado con el primer morado que usé de este lado. Otro producto nuevecito que acabo de comprar es este lápiz labial que me voy a poner en un momento Y es L'Oreal Paris Infallible Longwear Lip Liner en el tono 201 Hollywood Beige La pigmentación como que no me está convenciendo mucho, voy a seguir poniéndome Es un poco como muy seco y no sé, no pigmenta mucho que digamos no, no me convenció. De todas maneras, no me lo voy a quitar porque encima lo voy a tapar ya en un momento. Porque voy a probar este nuevo labial de Catrice que compré. Se llama Demi Matte Lipstick en el color 80 Reckless Love. Miren qué bonito eh Y lo voy a usar prácticamente como delineador solamente. El color está bien bonito. Y en el centro me voy a poner un poquito de mi L'Oreal Paris Infallible 24 Horas Lipstick. En el color 113 Invisible Sable. Exactamente. Eso era lo que yo buscaba hoy. Y me acabo de recomprar mi Multitasking Fixing Spray de Catrice. Ahora que terminé todo el look, debo decir que el lado favorito es este y que me lo haría ya en los dos ojos así con el verde por fuera y el morado por dentro, pero tenía que probarlo. Y creo que incluso el párpado inferior me lo haría de verde también como de este lado y así sería como que mi look Super favorito, saben que me falta un poquito de iluminación aquí en las esquinitas. Voy a tomar mi paleta Prism de Anastasia Beverly Hills y voy a tomar este amarillito bonito y lo voy a usar como iluminador en la esquinita. Y así que de hoy, espero que les haya encantado este video y si es así, regálame un like y suscríbete a Clashimes para verte en un próximo video. Déjame tu comentario qué lado te gustó más. Si te harías el, la parte verde por fuera o la parte moradita por fuera. Y déjame saber cuál fue tu producto favorito de todo lo que usé hoy. Así que nada, te veo prontitito. <risa> Chao.